La discordia. Como no me han invitado a la fiesta, les he traído un regalo. <risa> Pone para la más hermosa. Será para mí, que soy diosa de la belleza. No, perdona. Será para mí, que para eso soy diosa de la sabiduría. No, no, no. Será para mí, que por eso soy la esposa de Zeus. Será para mí, diosa no. de la belleza. ¿Para mí? ¡No! ¿No? ¿Para, ¿No para mí, Zeus! ¿Qué pasa? que os han entregado esta manzana que es para la más bella es decir para mí ya que soy tu esposa mentira será para mí que soy diosa de la belleza perdona será para mí ya que soy la diosa de la sabiduría basta sí. Hermes ven aquí ¿Qué eres padre he venido volando con mis sandalias aladas llevarás ante París así será sí, Es de decir París para quién es esta manzana será para mí no que soy la esposa de rey no será para mí que soy la diosa de la belleza te prometo de toda la tierra. Pero, no, será para mí, que para eso soy la diosa de la sabiduría y te prometo ser el más sabio del mundo. Será para Afrodita, la mujer más bella del mundo.